Believe in yourself. If you want it, go and take it. Faster. Higher. Stronger. Run. Jump. Follow your dreams. Just do it. La vida no es como un anuncio de zapatillas. Sabemos que la carrera tiene trampas. No vinimos solamente en busca de una vida digna para nosotros y para los nuestros. Vinimos a cambiar las reglas del juego, a hacerlas más justas para todos, porque no solamente se trata de hacerlo, sino de hacerlo bien.